Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Como todos sabemos, se acerca el mes de junio y en este mes se celebra una fecha muy especial que es el Día del Padre. Por eso quise hacerles esta cajita para que le guste a tu papá en esta fecha tan especial. Espero les guste la idea. Voy a utilizar dos bases para torta: una en icopor y una en carne esta base tiene diámetro 21 centímetros y la tapa 21.5 de diámetro vamos a tomar la base voy a utilizar una tira de cartón corrugado de 9 centímetros de alto y la vamos a pegar así acá lo que hice voy a decorarla con baloncitos yo tenía un papel con baloncitos pero ustedes pueden imprimir baloncitos y pegárselos si desean me parece que queda muy bonita vamos a colocar papel seda picado y vamos a colocar el detalle, voy a colocar una cerveza en lata y tres chocolatinas pero ustedes pueden utilizar o colocar el detalle que deseen, ahora voy a utilizar la tapa, vamos a escribir un mensaje, estas bases para torta por un lado son doradas y por el otro lado son plateadas en esta ocasión voy a utilizar la plateada me parecen muy bonitas para hacer este tipo de cajitas bueno el mensaje que escribí eh, gracias por ser uno de mis tesoros feliz día del padre recuerden que estos mensajes o frases yo los saco de google ustedes le escriben a sus papás la frase que más les guste o el mensaje. Voy a repasar para que sea más bonito. Imprimí imágenes de fútbol y las voy a pegar en goma eva. Nos quedarían así. Ahora voy a terminar de decorar esta parte superior, voy a hacer unos corosquitos con este marcador gráfico, pero pueden utilizar permanentes, Sharpie. Me gusta más con Sharpie. Voy a hacer más punticos con este marcador, igual con este marcador gráfico verde. ahora voy a utilizar cartulina, esta es una cartulina decorativa que tiene de alto 4.5 pero pueden utilizar también el cartón corrugado voy a voltear así para poder escribir este mensaje y se fijan que quede derecho que al abrir la tapa quede derecho y como les digo escriben el mensaje que más les guste quisiera decirte a besos Eres un ser maravilloso, pues te lo saqué de Google como siempre y que te amo profundamente. Vuelvo a escribir: Te amo, papá. Puntos suspensivos, si y vamos a pegar la cartulina así quedaría así la tapita, miren que al abrir queda al derecho ahora vamos a pegar las imágenes voy a escoger solamente un baloncito recuerden de imprimir las imágenes del pasatiempos que más le guste a sus padres y voy a decorar con estas imágenes de baloncitos que las tenía y quise aprovechar para pegarlas en esta cajita voy a imprimir baloncitos nos quedaría así voy a colocar la tapita y ahora vamos a hacer el moño que utilicé metro y medio de cinta papel de 3 centímetros de ancho y vamos a utilizar otra tirita vamos a envolver así doblamos así en la mitad recuerde que se encuentran las dos cintas cortamos en pico doblamos en la mitad y amarramos acá esta parte la voy a cortar que me sobra y voy a hacer unos piquetes en los lados del moño, en los cuatro lados Voy a cortar esta y ya lo que hacemos es sacar el moño. Voy a abrir esta cintita que me quedó presa y con la tijera vamos a enroscar y organizamos el moñito. Y ahora vamos a pegar acá en el frente. El muñeco lo pueden hacer amarillo, también queda muy lindo. Y así hemos terminado por hoy, amigos. Espero que les haya gustado la cajita. Miren que está muy fácil de hacer. Manito arriba si te gustó, comparte el video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal.